Bien Mario, ¿qué se siente de la despedida? Nada, porque van a volver, <risa> no es despedida La despedida de un viaje donde no irá Mario, Sí. te va no. a extrañar Mario <risa> Sabe, tí tí Nos tí harás tí. falta Que sí, te diviertan y allá hagan todo lo que puedan, eh Cuídate mucho, no, de todo modo estamos al pendiente. Sí, pues ahí, le, ahí, le, ahí, le, ahí, le, ahí le es marco y todo. ¿no? Que, que le vea bien y va a tocar improvisar solo. ¡Ey! <risa> una aventura diferente. Pues bueno, ahora sí ya vamos en camino hacia lo que es Ciudad de México y de ahí a San Salvador. Ahora nos tocó más fácil que como la primera vez, porque la primera vez estuvo muy complicado porque agarramos dos aerolíneas diferentes, pero ahora como solamente agarramos una... Directo desde aquí de Puerto Vallarta hasta San Salvador. Ya no tenemos que hacer más labor pues para poder ir al aeropuerto. Vamos algo muy temprano. Van a ser las 5 para llegar como a las 12, si Dios quiere, de Salvador. Me pasó ahorita algo muy raro que nunca me había pasado en un aeropuerto, más. Sí. me tocó que a rojo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Lo bueno que no traía nada, pero ya, ahorita vamos a abordar para el vuelo hacia Ciudad de México. Miren, aquí está el aeropuerto de Puerto Vallarta. Es algo chiquito a comparación de los que ya está en Ciudad de México, en El Salvador, que pues recibe a muchas personas internacionales. Aquí también, aunque sea chiquito, reciben muchas personas internacionales. Así ven, desde canadienses, europeos y mucho latinoamericano. Ahora si nos dirigimos a abordar ¿Qué sientes de tu segunda vez volando? Siento miedo ¿Sientes miedo, pa? ¿Tú no, verdad? No, ya no Ya se acostumbró a mi papá Es que mi papá ha viajado mucho más que nosotros en avión Hasta le pagaban los vuelos antes Sí Y ahora sí estamos abordando Miren, así es el aeropuerto de Puerto Vallarta por si no lo conocían, aquí les estamos trayendo otra vista. <ríe> y pues vamos a dejar de grabar porque a veces no se puede grabar aquí. Y ya llegamos a lo que es Ciudad de México nomás que si sí hace mucho, mucho frío, ¿verdad? Man? Hasta eso, hoy sí venimos preparados porque como sabemos que esta temporada en México y en muchas partes de México está al lado, nos preparamos para todo este tipo de situaciones y lo bueno que, miren, yo vengo con chaleco y suéter porque mi mamá me insistió y pues ahorita solamente vamos a buscar dónde vamos a hacer la conexión hacia San Salvador para y ahora sí ir al otro viaje Así que vámonos. Miren, ahora nos tocó otra forma de vuelo más, otra forma de abordar. Nos tocó como que si fuera nuestro avión presidencial. Aquí estamos y aquí vamos. Ahora sí, a borrar a El Salvador. Los ¡Wow! Nos tocó ser los, los, los primeros. Como avión privado. Los primeros. Son experiencias nuevas. Los cada, cada vez que volamos son diferentes formas. Y pues vámonos a Salvador. ¿Qué se siente tener un avión vacío? Para hacer su y vuelo. Fíjense que es la primera vez que me toca experimentar subir así por fuera del avión. Y la verdad sí me gustó, es algo más chido. Se siente más la misma. Como que si fuera algo privado. Y pues aquí estamos, miren y hoy nos tocó que nos trajera ese, ese camioncito urbano, así le decimos a los camiones de Puerto Vallarta. Y pues ahora sí, lo que toca es irnos al Salvador. <música> Miren, como pueden ver, nos dan un pequeño refrigerio, ¿no? allá va mi papá y mi mamá, yo aquí me voy cogiendo mis galletas a disfrutar un pequeño desayuno Ahora falta bajarnos Ahorita vamos a llegar al aeropuerto y vamos a ver qué hacemos Pues bueno, ya ahorita ya llegamos al aeropuerto de El Salvador Ya estamos en Cine El Salvador, solamente que nos falta pasar migración Que es un poco dificultoso porque a veces hay mucha fila hay mucha cola Y hay muchas complicaciones, pero lo bueno que ya estamos en El Salvador ya si nos regresan pues ni modo. Que <risa> <Sí, tos> <ya> no <regresan risa> de aquí. Exacto. Al menos estamos <risa> vivos <risa> de, de, de, del vuelo. <risa> y pues nos vemos en el Salvador, ya estando afuera, a ver si estamos afuera, si no ahí les grabamos. Y pues bueno, ahora sí ya estamos en San Salvador, venimos a los urnes a comer comida china, ¿verdad? Está muy buena. Y pues ahora sí ya llegamos con Anno, ya es nuestro guía turístico. Claro, muy bonito, y la, lo mejor. Uh -huh, la verdad está de lo mejor y pues bueno, esperemos les haya gustado el video. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y también síganos en nuestras redes de Instagram. Y también vayan a Facebook y ahí estaremos subiendo videos. Así que hasta la próxima, esperemos les haya gustado el video. Y aquí continúa una nueva historia.